¿Qué tal, game? aquí los saludos de Hibusero City. vez les traigo. Sí, señores, hoy vamos a ver 6 leyendas urbanas de terror en Japón. Así que, bueno, espero que les, de, que les guste este video. Y, bueno, para decirles también que si son sensibles a este tipo de cosas, pues les recomiendo que no lo vean. Y espero que les guste este tipo de videos y que me lo dejen en, sus com en los comentarios y con su like, que eso me ayuda para subir más videos de este tipo. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video. Así que, empecemos. Empezaremos con la primera historia urbana que se habla mucho en Japón. Esta es de una joven que se llama Kujisha Ona. Si vas a Japón, ten mucho cuidado si decides salir a caminar por las calles a altas horas de la noche. Se te podría aparecer Kushikani Ona, cuyo nombre significa la mujer con la boca rasgada. Y una sugerencia, no intentes escapar. Puede que no le agrade mucho teletransportarse frente a ti. De cualquier manera, las cosas no van a resultar muy agradables para ti. La leyenda cuenta que se aparece utilizando un tapabocas quirúrgico y un saco. Instantes después te preguntas, ¿soy bonita? Si dices que no, ella cortará tu cabeza con un enorme par de tijeras que guarda consigo. Si llegas a responder que sí, entonces se quitará tu tapabocas revelando su boca cortada de oreja a oreja. Y aquí viene la segunda fase. Ella volverá a preguntar, ¿y ahora? Si tu respuesta Kami y dices que no, ella te cortará por la mitad. Y si respondes que sí, entonces te convertirá en un ser muy parecido a ella. Pues Kuchika también te cortará la boca. La siguiente leyenda urbana también se manifiesta mucho en Japón. Se llama El Los Pilares Itobishara. Itobishara traducido al español significa pilares humanos. Y es una leyenda que surgió en el Japón en la antigüedad, cuando las personas creían que era necesario hacer sacrificios a los dioses para que las construcciones estuvieran siempre protegidas y volvi se volvieran fuertes y estables. ¿Cómo se hacen estos sacrificios? Dado que estamos hablando de japonés, ya te imaginarás el grado de extrañeza para esta práctica. Simplemente tomaban a un pobre desgraciado y lo sellaban. Vivo. En los pilares de las construcciones y si los dioses aprobaban el acto, los edificios duraban muchos años. Sin embargo, éstas siempre estarían habitados por los fantasmas de las personas atrapadas en las paredes. El infierno de Tomino El infierno de Tomino o Tomino Hell es un poema escrito por Yomota Inuki que puede encontrarse en un libro titulado The Harry Dyer Rolling Stone. También fue incluido en la colección de poemas de Saizo Yasa en 1919. Esta obra de literatura cuenta la historia de Tomino que muere y va directamente al infierno. Sin embargo, se dice que es un poema maldito que mata, sin piedad ni misericordia. A cualquier persona que lo lea en voz alta, si llegas a tener suerte, quizá no mueras, pero seguramente muchas cosas feas empezarán a suceder en tu vida. En internet se puede encontrar una versión con la dicción de las palabras en japonés, digo, por si alguien le interesa. La niña del agujero. Algunas casas en Japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. En estos lugares habita un espíritu maligno con la figura de una niña. Ella puede encontrarse entre los muebles, las puertas o los cajones, y siempre está en busca de alguien para jugar. Si encuentra a alguien, este ente pedirá que cuiden a las escondidas. Si la persona acepta el juego, la segunda vez que vea las ojos de esta niña será entre un agujero o grieta, momento en el que será llevado a otra dimensión, o al infierno, ya que nadie ha vuelto para contarlo. Aldea Inunaki Se trata de una misteriosa aldea que se encuentra totalmente aislada de otras aldeas japonesas. Incluso los mismos japoneses tienen dificultades para encontrarla lo que genera cierta duda de si realmente existe. Algunas personas que aseguran haberla encontrado dicen, una vez en la entrada puede leerse un letrero que dice, las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí. Según los informes, los habitantes del lugar viven de una forma extremadamente rara, practicando el incesto, canibalismo y los asesinatos que son muy frecuentes en el sitio. Por algún motivo, ningún dispositivo electrónico funciona en esta aldea, existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, pero resulta imposible llamar a alguien, muchas personas fueron a esta aldea y nunca más regresaron. El túnel Kiyotaki El túnel Kiyotaki se construyó en 1927 y dice la leyenda que está embujado por los trabajadores que murieron en él en condiciones de esclavitud, mientras era construido. Tiene 444 metros, se sabe que el número es considerado maldito por algunas culturas orientales, de la misma forma que el número 13 para los occidentales. Sin embargo, su tamaño puede variar dependiendo de si se mide en el día o durante la noche. Las personas relatan que durante la noche se puede observar diferentes fantasmas. Se dice que incluso puede montarse en el automóvil y asustar a los pasajeros, provocando accidentes fatales. También existe un espejo en el túnel. Y si se mira en él y se ve un fantasma, es seguro que la persona sufrirá una muerte terrible.